Y sí, buenas tardes, ahora sí, este es el capítulo, la continuación del capítulo 2 que viene siendo este sacrificio por la culpa, como ya habíamos mencionado este, puse un video pero se me hace que lo transmití algo mal pero lo estamos este, tratando de corregir y todo eso los invitamos porque Muchas veces nosotros queremos saber qué es la culpa. Hay tres sacrificios, la culpa al pecado y sacrificio por la paz. Entonces, en el caso nuestro, el sacrificio por la culpa, muchas veces, aquí dice Levítico 5.1, cuando alguien al ser llamado a declarar siendo testigo, peque o si viendo algo no lo declara, llevará su pecado. Y ya lo vimos en los demás este, en los demás capítulos, el el 2 y el 3, ajá, en el, en el primero, y si alguien jura con labios discriminatorios para hacer mal o bien, en alguna cosa que el hombre señale con juramentos y es indolente respecto a ello, él sabe que pecó en estas cosas, pues es un pacto entre Dios y Moisés, el cual va a ser con todos los hombres, o sea, en el cual no puedes engañar a Dios, no puedes tratar de hacer nada con Dios, Dice, entonces acontecerá que cuando peque alguna de estas cosas confesará su pecado respecto a ellas. En Levíticos 16.21 impondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del cabrito vivo y confesará sobre todo él sobre, y confesará sobre él toda la transgresión de los hijos de Israel, toda su iniquidad y todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del cabrito. Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para eso. Si se dan cuenta el sacerdote es el que va a ser la tercera persona que intercede ante Dios y el hombre, ¿sí? Este, en Proverbios es bien importante recordar esto, la gente enferma, como les decía, confesará los pecados que cometió y para restitución, este es número 57 7 y para restitución, por el daño que provocó, después añadirá una quinta parte a lo que hizo, muchas veces se roba, Suave su pecado, es pues una quinta parte adicional. Pero también para la gente que está enferma, Salmos 32, 3 dice: Por cuanto callé mis pecados, se consumieron mis huesos mientras gemía todo el día. Porque de noche y de día tu mano se hizo pesada sobre mí y se convirtió en un dolor para quitarme la vida. Te declaré mis pecados y no, no oculté mis transgresiones. Dije: Confesaré a mis transgresiones y tú perdonaste mis pecados. Entonces, el hombre que cubre su iniquidad, en Proverbios 28:13, no prosperará, pero el que confiesa sus pecados y si se aparta de ellos Dios tendrá en él misericordia. Asimismo nos dice Santiago, si alguno de ellos se encuentra enfermo, vaya ante los que en medio de su congregación y que oren por él y le pongan las manos, ¿sí me entienden? Este Santiago y la oración de fe sanará al enfermo y nuestro Señor lo restaurará si ha cometido pecados le serán perdonados dice 5.14 si alguno se encuentra enfermo que llame a los que ministran en la congregación que oren por el ungido con aceite en el nombre del Señor y si alguno de ustedes se encuentra en aflicción que haga oración el 5.13 y, se, y si se encuentra alegre que ante salmos ¿sí? entonces ¿qué es lo que está pasando? este cuando Yahvé dice que los primogénitos y los que abran matriz hombres de mujer son consagrados a Dios. sí. Y después este, de ese tiempo le dice en Números 3.6 Haz que se acerque la tribu de Levi, preséntalos ante el sacerdote Aarón para que le asistan. O sea, no dice para que sean sacerdotes, para que le asistan en el tabernáculo. Y también vamos a ver sus funciones de todos ellos. Y es aquí donde nosotros encontramos ¿sí? la parábola del buen samaritano. ¿sí? Jesucristo sabiendo que el sacerdote es el que conoce la ley de Moisés y asimismo los levitas son los que están encargados de ayudar a los sacerdotes, a administrar, le ayudan a administrar el templo o llevar las funciones del templo como ayudantes, ¿Sí? ellos ellos conocen las reglas de Dios. Ellos conocen cómo deben de actuar y es aquí donde los cristianos también debemos de ser. Decimos, bueno, vamos a la iglesia. Ahora, ¿cómo actuamos fuera de la iglesia? ¿Sí que hacemos fuera de la iglesia? ¿Y si estamos en la iglesia también cómo actuamos? ¿Dejamos que prospere la gente? ¿Dejamos que opine? ¿Dejamos que crezcan? ¿Dejamos que ellos se expresen? ¿O no? ¿sí? entonces esto, esto es bien importante porque otra vez recordando en la parábola del buen samaritano ¿sí? este ¿qué es lo que está pasando? si los sacerdotes conocen la ley y son los que intervienen ante el hombre para quitarle el pecado a cualquiera ¿sí? que confiese sus pecados entonces los levitas van a su ayuda Dice Dios, los consagrarás. O sea, los está apartando de la gente común. Si sí, ya no van a ser los primogénitos, sino consagrarás a la, a la tribu de Levi, para que le asistan al sacerdote. Sí, y para consagrarlos, los tuvo que imponer aceite. Consagrarlos. Sí, a reyes y a sacerdotes se les ungía el aceite. Sí, se hacían unos ciertos Cultos y todo eso, y es lo que hacemos en la iglesia, para que se consagren a Dios, para que sean puros ante Dios. Entonces, el sacerdote es puro, levita es puro, se supone, Ajá. y llega Jesús. Y no lo quieren, porque va y da clar y da enseñanzas en el Evangelio. En la otra enseñanza decía: ¿Y tú quién eres? ¿Quién te dio autoridad de hacer eso? No eres sacerdote, no eres levita, no eres anciano no eres un escriba, quién te dio el título para que vengas y les des y les enseñes el Evangelio. ¿Sí? Ahora aquí en el buen samaritano, por eso es la profundidad de la lectura, lectura del buen samaritano. Los samaritanos que vienen de Samaria eran judíos que se habían esparcido, ¿sí? De todo Israel. Esa Esa gente se mezcló con mujeres de allá y se empezaron a unir, hombres, mujeres, todos, salió una descendencia, ¿sí? Era judío samaritano, ¿sí? una mezcla entre judío y samaritano, y entonces, los judíos, eran judíos, judíos, y que respetaban la ley, los odiaban, porque decían, por ustedes hemos pecado, ustedes nos hicieron pecar, ustedes, por ustedes hemos transgredido la ley, entonces se odiaban, eran pueblos que se odiaban, ¿sí? y por eso, es que hay que tener cuidado de no odiar a nadie. Porque los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. No se asombren en que sepan que digan, es que yo llevo 20 años y yo sé. No, mentira. Siempre habrá uno más que sepa más que tú. Siempre habrá uno más que conozca más de Dios. que tú. Siempre habrá uno mejor que tú. Entonces uno tiene que tener la humildad de ayudar, de guiar a esa persona para que venga y manifieste. Porque hay una ley que dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos se caen al hoyo. Entonces, las enseñanzas de Dios son profundas, las enseñanzas no son normales. Y si uno no las hace esta investigación profunda, uno no entiende el Evangelio. Entonces ya estamos entendiendo cuál es la raza samaritana ya estamos entendiendo que son los levitas y ya estamos entendiendo que son los sacerdotes, ¿cuál es la función? por eso es que dice en números 3, 6, haz que se acerque la tribu de Levi y preséntalos ante el sacerdote Aarón para que le asistan 3, 7 y cumplan con las obligaciones ajá, fíjense, y cumplan con las obligaciones para con él y con las obligaciones para con toda la congregación delante de Yahvé ante el tabernáculo temporal para llevar a cabo el servicio del tabernáculo ¿sí? dice también cuidarán de todos los utensilios ¿sí? cuidarán de todos los utensilios del tabernáculo temporal junto con las obligación para con los hijos de rey para llevar a cabo el servicio del tabernáculo en el 3.9 entregarás a los levitas a Aarón y a sus hijos, les serán entregados, Ajá, entregarás los levitas a Aarón, y a sus hijos, les son entregados como un presente, entre los hijos de Israel, designarás a Aarón y a sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio, o sea, está en el número 310, pero al extranjero, dice pero al extranjero que hacer, que se acerque se les dará muerte o sea no puede haber un extranjero llevando el sacerdocio cuando Jesús hizo el sacrificio de paz ante el Padre él se sacrificó y él quiere un pueblo de sacerdotes y eso lo viene viene desde el Antiguo Testamento cuando le dijo Dios a Moisés Haré de Israel, un pueblo de sacerdotes. Esa es la función del pueblo, de del pueblo consama de Israel. Haré de Israel, un pueblo de sacerdotes. Esa es la función de Israel. ¿Sí? Éxodo 19:6 y sí, vámonos al 19.6, y fíjense cómo, cómo, cuál es la función que escogió Dios al pueblo de Israel. Dice, confirmación del pacto de Yahvé, al tercer mes después de la salida, este está en Éxodo 19, de los hijos de Israel de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sin, y habiendo partido del fin, llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto frente al monte, ahí acampó Israel. Entonces, Subió Moisés hacia Dios y Dios llamó desde el monte diciendo, así dirás a los de la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios, también como los tomé a ustedes como sobre alas de águila para traerlos hacia mí. Ahora, si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados. Fíjense, ¿se acuerdan que en las otras publicaciones, cuando habla Jesucristo del rico, conoces la ley, conoces los mandamientos, los ha llevado a cabo, solo te falta una cosa para ganar la vida eterna. Vende todo y hazlo ah, pero antes de eso, dice, lo amo O sea, Jesucristo le dijo, y enseguida Jesús lo vio y lo amó por cómo era él. Y le dijo: Bueno, si quieres obtener la vida eterna, vende todo y dáselo a los pobres, y no quiso. Bueno, aquí dice, y serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. Ustedes serán un pueblo, Ajá, un reino de sacerdotes. Y un pueblo santo. Entonces, si nosotros no logramos entender eso, no podemos seguir adelante. Dios está llamando a Israel para que sean un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo de sacerdotes, un pueblo que inmolará, o sea, será un tercero ante Dios, para que dé sacrificios. Ajá, es 19.6, Éxodo será un pueblo de sacerdotes dice un reino de sacerdotes de sacerdotes, déjenme escribirlo un pueblo santo eso es a lo que llamó Dios a Israel entonces, ¿qué estamos escuchando aquí? que está llamando a Israel a ser un reino de sacerdotes y a llamarlos un pueblo santo ¿Ajá? esa es la función de Israel ¿qué sucede cuando viene Jesucristo? fíjense la lectura ¿sí? está en la Lucas 10 del 25 la parábola del buen samaritano y dice y he aquí se levantó cierto escriba para ponerlo a prueba y dijo maestro ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna? escuchen no le está haciendo la pregunta a cualquier persona ¿Sí? no cualquier persona Un escriba vamos a entender el rango que había anteriormente los seduceos que eran los del sumo sacerdocio de hasta arriba ¿sí? los que daban órdenes y no creían en la resurrección estaban los fariseos ¿sí? que, eran sacerdo que de alguna manera estaban a la ayuda del, del sumo sacerdote conocían la ley lo asistían Ajá. De alguna manera podría haber una relación entre fariseos levíticos. Ajá. Y estaba uh -huh, los escribas. Los escribas eran los que escribían la ley y la conocían. Aparte estaban los ancianos del pueblo, los que eran como jueces. ¿Sí? Entonces, dice, lo puso a, pura, a prueba un escriba. No cualquier persona, una persona que conoce la ley. Dice, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Y, le, y Jesús le dijo ¿Qué está escrito en la ley ¿Cómo lees la entiendes porque tú la escribes tú la conoces no le estoy hablando a alguien que no la conoce tú la conoces se supone que tú debes de saber cómo vas a ganar la vida eterna y él le contestó diciendo amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. Jesús le dijo, has hablado correctamente. Pero fíjense, <coughs> ya no nada más Jesús habla como hablaba en Juan, ¿sí? que hablarás a Dios y que dice, les daré un nuevo mandamiento, hámense unos contra otros. No, aquí escriba, la conoce, conoce la ley. Dice, Él le contestó, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí nos, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma? Dice, con toda mi mente somos unos farsantes o somos unos mentirosos ¿Y, como, y a tu prójimo como a ti mismo o sea, si sí quiero, si sí deseo pero no deseo hacer el bien porque me cuesta Jesús le dijo, has hablado correctamente con eso por obra y serás salvo con eso por obra y serás salvo ama a Dios y a tu prójimo haz el bien Haz el bien, sé justo, sé honrado, sigue la ley. Pero él pretendiendo justificarse a sí mismo le dijo: ¿Y quién es mi prójimo? Porque para nosotros el prójimo, pues mi mamá, mi papá, mi esposa, y se me cerraron los ojos. Hasta ahí. Sí, hasta ahí. No hay más prójimo. No hay una persona tercera. Y ahí viene la pregunta, el deber y la obligación. ¿Cuál es tu deber y cuál es tu obligación? La obligación como padre que yo soy es que yo tengo que saber administrar mi hogar y he pecado. ¿Sí? Yo tengo que ser un buen padre y he pecado. Yo tengo que ser un buen esposo y he pecado. Y yo tengo que ser una buena persona y he pecado. Entonces, ¿cómo me podré unir a Dios? Si aquí en la parábola del buen samaritano está diciendo que el escriba le dijo Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el escriba le contestó, él le contestó diciendo amarás a ve tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, ponla por obra. Y llegarás a ser santo, salvo. Pero él lo quiso poner a prueba y le dijo: ¿Y quién es el samaritano? ¿Quién es el, el, el, eh, ¿Y quién es el, el prójimo? ¿Sí? Recordando anteriormente, ya habíamos dicho: ¿Sí? Otra vez lo vuelvo a repetir aquí: Dice, que se acerque en números 3:6. Haz que se acerque la tribu de Levi y preséntalos ante el sacerdote Aarón para que le asistan. Entonces, la función del sacerdocio, otra vez, es interceder ante Dios por el pueblo. Pero ya tiene muchas funciones. Entonces, llama a los levitas, conságralos, los santos, apártalos de la, de la gente normal para que ministren el templo, ¿sí? Y cumplan, dice, las obligaciones para con él y con las obligaciones para con toda la congregación delante de Yahvé ante el tabernáculo temporal para llevar a cabo el servicio del tabernáculo, tabernáculo temporal, no el santísimo, el santo de los santos, solamente los sacerdotes, por consiguiente, los sacerdotes están consagrados, los levitas deben de estar consagrados, para asistir al, al tabernáculo temporal, entonces, viene el escriba que conoce la ley, y le dice a Jesús, ¿qué haré para ganar la vida eterna?, Amarás a Dios y amarás a tu prójimo Y todavía lo pone a prueba. Él es mi prójimo. Entonces toda la gente dice, mi papá, mi mamá, mi hermano. Hasta ahí se cegó su lista. No hay nadie más en ellos. Es un mundo. Todo eso. Ese es un mundo. Y ahí viene la pregunta otra vez. ¿Cuál es el deber y la obligación? Mi obligación como padre es mi familia, mis hijos, mi esposa mi madre, ¿sí? Y si no cumplo de todas maneras debo de cumplir de alguna de otra forma. Si he fallado, bueno, he fallado, pero tengo que cumplir. Sí, yo soy responsable de eso. Ahora, ¿cuál es el deber? Aquí lo está diciendo Dios. Si ¿Sí? amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, amamos a Dios de esa manera tenemos la capacidad de amar a Dios como... Es mentira. Porque dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros nos amamos y amamos a nuestra familia. La cuidamos, la protegemos, pero estamos como el levita y como el sacerdote, ciegos. Por eso aquí la parábola del buen samaritano. Como ya les dije, los samaritanos eran judíos Israel se esparció a Samaria y ellos se mezclaron con la gente de ella y de ahí salió los samaritanos. Una mezcla entre judíos y de la raza que no son judíos. Los judíos los odiaban porque decían por ustedes nos hicieron pecado. Dios se enojó con nosotros por ustedes. ¿Sí? Jesús viene al encuentro de los judíos a llevar la ley a los judíos a unirse, porque conocen la ley, y aquí el escriba la conoce, no está hablando con cualquiera, el escriba conoce la ley, y lo pone a prueba, y le pone así, pero él pretendiendo justificarse a sí mismo, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, cierto varón descendía de Jerusalén, a Jericó cuando repetieron contra él unos salteadores, fíjense, recordemos que, hay dos situaciones si esa persona dice aquí cierto varón descendía de Jerusalén tiene dos funciones o vive en Jerusalén si vive en Jerusalén es porque quiere estar cerca del templo de Dios y porque conoce la ley si no es de Jerusalén pero es judío ¿sí? usualmente los judíos eran los que vivían en Jerusalén porque es el pueblo de Dios si no es judío, natal, que sea natal de ahí de Jerusalén, las leyes y las fiestas que se conmemoraban a, a, a Yahvé era que llamaban a todo el pueblo y tenían que ir en ciertas fechas a conmemorar en Jerusalén la Pascua, las, los planes este, sin levadura, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, todo eso tenían que ir a desde sus lugares donde vivían tenían que ir al encuentro, al templo de Dios, a dar gracias, ¿sí? a dar sacrificios de paz, a dar sacrificios de, de culpa, de pecados, para que el sacerdote los limpiera de sus pecados, entonces, si esta persona no vivía de ahí, si vivía, conocía la ley, conocía a Dios, Posiblemente, ¿sí? Y si no vivía de ahí y bajaba de Jerusalén a Jericó, quiere decir que mucha gente ya había ido a ofrecer sacrificios y ese era el camino. Entonces imagínense: voy a la iglesia, voy a ofrecer a Dios y en el camino me encuentro a alguien. Y dice aquí: cierto varón descendía de Jerusalén a Jericó cuando arremetieron contra él unos salteadores que luego de despojarlo y golpearlo se fueron dejándolo casi muerto ¿por qué estaban los salteadores ahí? porque saben que la gente va y tiene bienes si tiene que regresar a su casa tiene que tener algo porque si no, no llega a su lugar los lugares eran algo retirados entonces tenían que ir en caravana tenían que ir en esto o tenían que caminar muchas horas entonces tenían que tener lo suficiente para llegar a su lugar igual cuando entraban a Jerusalén era lo mismo pero si entraban en Jerusalén, te podrían tener más problema porque tenían que primero dejarlos que adoraran y después ya los agarraban acá cuando venían sueltos. Entonces digo, bueno, se les acercaron, lo asaltaron. ¿sí? Y no nada más con eso, sino todavía casi le quitaron la vida. Entonces dice, y sucedió que descendiendo cierto sacerdote por el mismo camino, no otro camino, el mismo camino y está hablando de un sacerdote. Al verlo, pasó de largo. Se lo está explicando al que conoce la ley. Fíjense, no se lo está explicando a alguien que no conoce la ley. Y el que conoce la ley, le va a contestar quién es el prójimo. Si nosotros no conocemos la ley, bueno, es que no la conocía y me justifico. Pero aquí esta persona que se escriba, él hace las escrituras, las escriben pues, las leyes. Si se, de igual modo vino un levita y llegó a ese mismo lugar y al verlo pasó de largo. Entonces mi pregunta es esta. ¿El sacerdote está consagrado a Dios? ¿El levita también? Los dos están consagrados al templo y le sirven a Dios. No le sirven a alguien más, le sirven a Dios. ¿Cómo es posible que viera una persona caída casi muerta que la acaban de saltar y no hacen nada la gente confunde si sí, dice por eso no creo en los sacerdotes la gente actual por eso no creo en los sacerdotes porque son los levitas porque son los sacerdotes de allá eso es mentira antes de la predicación de Jesús vino Juan el Bautista sí a predicar Treinta años posteriores, creció junto con él. Bueno, en el templo, ¿sí? En el tabernáculo, ¿quién era el sacerdote de los israelitas? ¿Sí? No de Jerusalén, de los israelitas. ¿Quién era el sacerdote? Su padre, Zacarías. Su padre ejercía el sacerdocio. ¿Sí? Por eso es que había los sacerdotes israelitas que creían de juda, y los otros, recuerden que con Salomón, los pueblos se dividieron, las doce tribus se dividieron, ¿sí? Entonces, había sacerdotes acá, había sacerdotes acá, y él está poniendo a prueba, entonces pasó el levita, el que sirve al templo, y está en medio del templo, y pasó el sacerdote, los dos son ungidos, y no hicieron nada, ¿sí? De igual modo vino un levita y llegó al mismo lugar y al verlo pasó de largo. Pero cierto samaritano, ¿sí? Que iba de viaje, llegó a donde él estaba. Fíjese, llegó a donde él estaba. Iba de viaje. Si tu padre tiene la mitad de sangre judía, ¿qué te enseña tu padre a Dios? Y te dice, yo pequé. O si es tu madre, lo que sea, yo pequé. Usualmente el padre, porque de ahí viene la descendencia. Hijo, yo pequé porque conocí a tu mamá y yo no me tenía que casar con alguien de Samaria. Yo tenía que casarme con una judía. Tú Un naciste, pero aún así, ve, ve a darle gracias a Dios. si sí, entonces dice, que iba de viaje, llegó a donde él estaba. Y al verlo sintió compasión por él. ¿Por quién? ¿Por su familiar? ¿Por el levita? ¿Por el sacerdote? ¿Por su mamá? ¿Por su papá? ¿Por su amigo? No, no. Él no fue a cuestionar quién era. Él no fue a buscar esa persona quién era. Si era sacerdote, si era levita, si era judío el que lo odia, porque esos tres, los levitas, los sacerdotes y los levíticos, lo odiaban. A ellos odiaban esa raza, a ellos lo odiaban. Él no fue a busca de saber si era persona buena y se lo hicieron porque era buena o porque era mala. Él no sabía, Él simplemente fue, lo vio, se compadeció. No está pidiendo referencias no está justificando nada, no está diciendo porque es borracho, no está diciendo porque estaba drogado, no está diciendo porque es pecador, nada, no está juzgando. Lo mismo que vio el sacerdote, lo mismo que vio el Levítico, lo mismo él vio. Pero ninguno de los dos primeros sintió compasión, solo él. Y la compasión, es un don que Dios da. Y Dios por eso dice. ¿Sí? Aquí lo dice. Fíjense lo que dice aquí. Lo dice aquí en Santiago. Dice, si alguno de ustedes se encuentra en aflicción, que hagan oración. Y si se encuentran alegre, que canten salmos. Santiago 5:14. Y si alguno de ustedes se encuentra enfermo, que llame a los que ministran en la congregación y que ore por él, ungiéndolo con aceite por el nombre del Señor dice 5.15 y la oración de, de fe sanará al enfermo y nuestro Señor lo, cura, lo restaurará y si ha cometido pecados le serán perdonados ajá luego dice Santiago 5.16 fíjense lo que dice confiesen sus transgresiones unos a otros oren unos por otros para que sean restaurados pero fíjense más adelante porque es grande el poder de la oración que un justo hace vamos a decir el samaritano va rumbo al templo de regreso al final del día a darle gracias a Dios el levítico también porque esa es su función el sacerdote también y elevan su oración a Dios ¿A quién escuchar a Dios? Al justo. ¿Sí? Confiesen sus transgresiones unos a otros, oren unos por otros para que sean restaurados, porque es grande el poder de la oración que un justo hace. La oración es fuerza, la oración es alimento, y proclamar el Evangelio que reaviva sana ¿sí? ¿por qué? porque estás confesando la verdad estás manifestando la ley de Dios y dice aquí, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y al verlo sintió compasión por él no toda la gente tiene compasión no toda la gente conoce el poder de Dios y no todos aunque oren son escuchados porque no cegamos es que mi compasión está limitada a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mis amigos, hasta ahí. Lo demás no, porque me cuesta. Es mi dinero, es mi vida y yo decido. Samaritano, a pesar de que era odiado, no lo quieren, es rechazado, tuvo compasión y no fue y le preguntó: a ver, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo te puedo ayudar? Pero cómo me lo vas a pagar? ¿se dan cuenta? y esto viene a unirnos en el tema de ayer que viene siendo el séptimo día sí que Dios santificó el séptimo día y lo consagró y lo bendijo pero después hay una lectura que dice, le dice a Israel le dice a Moisés di a los pueblos de Israel que consagren este día. y cómo vamos a consagrar ese día, así como estuvo el Evangelio de ayer con Jesús, hijo, ¿por qué nos has abandonado? Madre, yo tengo que estar en la casa de mi padre, en la casa de oración. Esa es mi función. ¿Y qué día era? Sábado. Yo no estoy perdido. Fui a hacer lo que el Padre me llamó. ¿Qué día? Sábado, para consagrar a Dios lo que yo quiero. Entonces dice: Y al acercándosele, le vendó sus heridas. Fíjense, no está haciéndole preguntas, no está haciendo que le vendó sus heridas y les aplicó vino y así Ajá. y lo puso en su asno. Lo llevó a un mesón. Miren, un asno no es un caballo, un asno es para la gente que no tiene recursos no un caballo es un caballo legítimo más caro y todo bueno este tenía ni burrito ni caballo, uno mezclado ¿en qué entró Jesús en Jerusalén? en un asno. en un asno. demostrando cómo son los elegidos a los que nosotros despreciamos a los que están mezclados que nosotros despreciamos Dios les concede el corazón y dice vino le aplicó aceite y lo puso en su asno lo llevó en un mesón y le brindó atención a la mañana siguiente sacó dos tenarios y entregándolos al mesonero le dijo atiéndelo y si gastas algo más no le dijo, bueno, hasta aquí la, ahí la vemos, adiós, eh, y aquí viene otro del Evangelio, si tu hermano viene contigo, o alguien viene contigo, y viene dice, ¿por qué me diste de comer?, ¿por qué me diste de beber?, ¿por qué me vestiste?, pero si alguien viene desnudo a ti, y tiene hambre, y lo cobijas, y le das de comer, y lo sacas a la calle, estás haciendo mal. Esta persona no lo conoce, esta persona no sabe de él, esta persona no lo va a dejar a medias, a medio morir, a medio sanar, no lo puede dejar, porque conoce la ley. Dice, a la mañana siguiente sacó dos denarios, ahora ustedes creen que era cómodo para él gastar el dinero de su casa, gastar el dinero de su esposa, de sus hijos, Pero era su obligación. Era su deber. Ahí viene la palabra deber. La obligación mía. Mi hijo, mi familia. Pero mi deber ante Dios. ¿Cuál es? La ley. Cumplir la ley. Ese es mi deber. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tengo trabajo. Tengo compromisos. Pero tengo que hacer el deber de Dios. Llevar el evangelio. ¿Sí? Y dice... Atendiéndolo y si gastas algo más, te lo pagaré cuando regrese. No lo va a dejar con deudas. No lo va a dejar en el hospital. Lo atiende y sale y debe la media miles. No lo va a dejar sin comer. No lo va a dejar desamparado ni desnudo. Tampoco enfermo. ¿Quién pues? De estos tres opinas tú que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores. Le dice, al que sabe la ley, porque aquí lo dice bien. Y aquí se levantó cierto escriba. Escriba quiere decir que sabe la ley. Nosotros no la sabemos, pero él sí la sabe. Y dice: para ponerlo a prueba, el hijo maestro, ¿qué podría hacer para heredar la vida eterna? Él sí conoce la ley, él no puede ser engañado le tienen que dar una respuesta exacta, porque si no, va a contradecir y decir señor, tú me estás engañando Jesús le puso el ejemplo de las tres personas, no nombró cualquiera está el sacerdote está el levítico y luego vino el samaritano, el que ustedes odian porque la ley lo dice ningún judío se juntará con otro fuera de la raza, ni traer a otros dioses, pero él sí se juntó, sus padres sí se juntaron, ¿Sí? sus padres sí, o sea, él no es judío, él es hijo de judío con un samaritano, él es el producto, ¿en qué iba?, ¿en qué lo subió él?, en un asno, no en un caballo, porque no tenía, sus condiciones eran más humildes, ¿y qué le dijo?, le dice así, dice, ¿quién pues de estos tres opinas tú? Que fue el prójimo. Aquel que cayó en las manos de los salteadores. Él le dijo, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, ve tú y es también lo mismo. La ley es dura. Por eso dice, el que me quiera seguir, tendrá que dejar esposa, hijos, familiares y todo, si ellos interceden en Dios. Muchas veces hacer el bien nos trae problemas. Y nosotros como padres tenemos que hacer entender, tenemos que seguir la ley como familia, porque estamos unidos, porque Dios dice, ya no son solos, ya no son marido y mujer, sino son una sola carne. Y nosotros tenemos que hacer entender a nuestra familia que la compasión, la compasión es lo que nos dará la vida eterna. Nada más, no hay otra cosa, no hay otra forma de pagarles. Si sí, no hay otra forma de agradecerle a Dios de alguna manera. Por eso dice Jesús... Deja todo y sígueme. Y le dice, Señor, pero deja solo irme a despedir de mi familia y todo. Dice, no. El que no está listo agarrando el arado con los toros y dice, lo suelto tantito me regreso, se lo llevan. Los toros. Dice, no, no me sirves. no estás listo. Entonces, lo único que pido es ese tiempo. Ese tiempo es tiempo de Dios lo consagró y mi tiempo que tenga disponible para Dios lo voy a hacer y lo tengo que hacer de todo corazón porque es una deuda que yo tengo con Dios yo lo ofendí, yo lo critiqué yo lo humillé, yo transgredí su ley ajá, yo lo negué, si Pedro lo negó tres veces yo lo negué más veces yo no soy un buen padre, yo no soy un buen hijo, yo no soy un buen esposo y quiero que Dios me dé un nuevo corazón. Quiero que me dé una nueva oportunidad. Amo a mi familia, amo a mis hijos y quiero cuidarlos y protegerlos. Y solamente con Dios puedo hacerlo. Solo como hombre no lo voy a poder hacer. Solo si Dios me lo permite. Por eso dice, confesaré mis pecados y tú perdonaste mi culpa. ¿Sí? Por eso es bien importante que entendamos que la compasión es no lo que tú tienes ni lo que te sobra la compasión es dar en el momento en que se necesita nada es casualidad ni nada sucede porque la ley como te lo dije te van a poner a prueba allá tú si lo quieres hacer seguir la ley o seguir tus propios consejos mi familia y mi mamá no se van a morir por un mes, por dos meses. Que yo los restrinja también. Tal vez años. Que no tengo casa, que no tengo esto, que no tengo aquello, que no tengo... Tal vez años. Pero si la ley me pide eso, ¿qué debo de hacer? Sí, entonces somos muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Y quisiera que Dios me diera esa oportunidad. Quisiera que Dios me brindara esa oportunidad. Es difícil, pero se puede alcanzar. No es imposible si abrimos nuestro corazón. Y por eso en el, en el Evangelio dice: Señor, dame un nuevo corazón. Un corazón, quítame este corazón de, de, de, de piedra y dame un corazón de carne. Un corazón que sienta y que ama. Uh -huh. Y por eso es bien importante la oración. De nada sirve que nosotros actuemos bien, hagamos bien, que tratemos. Por eso dice el Señor, corríjanos. Hay del flojo y no se interesa por las cosas propias. O sea, tenemos que estar en todo, tenemos que estar abiertos a todo, tenemos que estar disponibles y más con nuestras cosas. Dios no nos pide vivir ahí. Dios nos pide más de eso. Por eso viene el deber y la obligación. Mi obligación, mi familia. Mi deber con Dios, ¿cuál es? Es este. Esa es la verdadera historia de la parábola. ¿Sí? Del buen samaritán. Ahí está la respuesta. Los consagrados, los que van a la iglesia, los que van a... O sea, no la iglesia. En aquel tiempo, al templo, los que asistían. Pero recuerden... Israel se dividió, así como estamos nosotros. Unos lo honran y otros tratan de honrarlo similarmente. Unos siguen su ley y otros la siguen a medias. Los dos tratan de decir que llevan la ley, pero Jesucristo los pone a prueba. Y Jesucristo nos llama, ustedes no son israelitas, ustedes no son el pueblo de Dios. ¿sí? Por eso dijo en Éxodo 19.6, ajá, se lo voy a volver a repetir y con eso cerramos, ¿sí? Es cuando salieron de Egipto, ¿sí? Éxodo 19.6, pero se lo voy a leer otra vez, desde un poquito más atrás, desde el 19, confirmación del pacto de, Yogé, de Yahvé, fíjense, confirmación del pacto de Yahvé, al tercer mes después de que salí de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sin. Sí, al tercer mes estamos hablando marzo, abril y mayo. Estamos en mayo casi. Junio. Y habiendo partido de Ruedín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Frente al monte, ahí acampó Israel. Entonces subió Moisés hasta Dios y Dios lo llamó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 conoces la ley la lleva así volteó a Jesús y lo amó uh -huh. a Lázaro sintió compasión porque lo amaba y lo resucitó <coughs> y a Juan lo amó es el único tres personas y aquí dice Dios los amaré sobre todo dice serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra porque mía es la tierra y ustedes serán mí, para mí un reino Dice, y ustedes serán para mí un reino sacerdotes y un pueblo santo. Eso es a lo que llama Dios. Un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Entonces, cuando Israel no escuchó, y nos llama a los gentiles, nosotros, como los samaritanos, nos llama a compartir a través de Jesucristo, de estos dones. Nos llama al sacerdocio, a la santidad. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. Entonces, ¿cómo vamos a ser santos? ¿O cómo vamos a poder llegar a tocar cantito? Cuando abramos nuestros ojos. Cuando sintamos compasión del verdadero prójimo. El verdadero prójimo no es mi mamá, mi papá, mi, mi hermano, mi familia. El prójimo es aquel que no es nada mío. Y aquel que necesita mucho. Y no lo vas a dejar a medias, ni desnudo, ni descobijado, ni con hambre. Él es el que puede ganar la vida. Ok, los dejo aquí. Que Dios los bendiga. Y nos vamos a la iglesia. Sí, a darle gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Tenga un buen día, un buen fin de semana. Y les pido un like. Estamos en busca de la verdad. Y seguiremos este, haciendo videos los fines de semana. En el día sábado. Sí, vamos a estar transmitiendo cuando no puedan usualmente van a estar transmitiéndose todo el día para que estén en la comodidad de sus casas, estamos haciendo un grupo para que se pueda compartir en más lugares, les pido su asistencia y les pido este, likes para que nos motivemos a seguir más adelante, gracias, que Dios los bendiga Jorge Carrasco su familia, bye